Hola amigos, soy Lara Álvarez, bienvenidos a mi rincón mágico. Esta noche voy a contaros una de mis cualidades, que es la de Medium. Si has perdido un ser querido, si necesitas contactar con él y despedirte, pues aquí me tienes. A lo mejor necesitas saber algo que te preocupa, o quizás sientas energía densa en tu hogar, negocio o trabajo. Yo puedo ayudarte a comunicarte con tus muertos, transmitiendo esos mensajes que ellos quieren darte. Si necesitas vivir una experiencia única, mágica y religiosa, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Contáctame por WhatsApp o por teléfono al 671 44 70 18 y estaré encantada de ponerte en comunicación con tus seres de luz.